Kerry Grant nace en Bristol, Inglaterra, bajo el nombre de Archibald Alexander Leach. Fue uno de los actores más populares de Hollywood, trabajando con grandes actrices de la época. En 1942, adquirió la nacionalidad estadounidense, tras conseguir varios papeles en películas de éxito de Hollywood. Caró un Oscar honorífico en 1969, con 65 años. Antes de pasarse a Hollywood, el actor participó en el vodevil de Broadway. Su infancia fue infeliz y confusa y fue expulsado de su escuela con 14 años, mismo año en el que se unió a su primera compañía de teatro. En los años 50, Kerry Grant logró superar su alcoholismo gracias a sesiones psicodélicas, convirtiéndose en un acérrimo defensor y divulgador del LSD en el mundillo de Hollywood. Trabajó en 74 películas y protagonizó por lo menos 39. Destacan Con la muerte en los talones, 1959, Atrapa un ladrón, 1955, Charada, 1963 la fiera de mi niña 1938 luna nueva 1940 encadenados 1946 historias de filadelfia 1940 y tú y yo 1957 marcado por los problemas económicos que sufrió durante su niñez era extremadamente tacaño a veces llegaba a cobrar 25 céntimos por firmar un autógrafo cuando tenía nueve años su padre le dijo que su madre se había ido de casa para tomarse unas largas vacaciones pero la verdad era que el padre la había internado en un sanatorio mental en contra de su voluntad para irse con otra mujer. Además, la mujer sufría una depresión severa tras la muerte de un primer hijo, el cual murió por una gangrena tras pillarse un dedo con una puerta mientras ella lo cuidaba. Kerry creció pensando que su madre estaba muerta, hasta que en 1933 su padre le confesó la verdad. El actor, que ya era famoso, trasladó a su madre a una residencia privada, donde moriría a los 95 años.